Oh, claro. the Porque le sigue trabajando para compañías como Amazon es porque el sistema está manipulado. Puedes comprar un pan blanco para sándwiches por solo un dólar con 75 centavos es lo que ese dinero significa para ti. ¿Qué es lo que representa es un pedazo de papel que ahora estás intercambiando por un o es el tiempo que te tomo hacer ese dólar con 75 centavos que ahora estás cambiando por un pan blanco si trabajas 8 horas al día y te pagan por esas 8 horas? Pero si tienes que ausentarse por 2 horas porque tu hijo necesita ir al doctor solo te pagarán por 6 horas de trabajo. Si necesitas comprar un automóvil ahora estarás trabajando horas extras para ganar suficiente dinero para comprar ese automóvil que estás cambiando por bienes y servicios tiempo o dinero. Este es el ciclo en el que te encuentras las personas promedio están en una trampa financiera que los hacen trabajar de 40 a 45 años antes de poderse jubilar y dado a esto existe una cantidad considerable de resentimiento de su parte. Cuando ven a los influencers millonarios de YouTube y a los desarrolladores de software multimillonario viviendo la vida que ellos consideran que es muy fácil y tanto como podríamos aterrizar a las personas ricas y retratarlas como malcriadas y arrogantes el hecho es que ellos han salido de este ciclo. Seguro hay mucho que decir sobre cómo los multimillonarios deberían contribuir a la sociedad y marcar una diferencia, pero aquí hay otra verdad. Estás molesto porque no has descubierto una manera de salir de este ciclo. Tú mismo no hay una guerra que puedas ganar cuando las asigna al dinero cualquier otro valor que no sea el monetario. El dinero no es discriminatorio y no es la raíz de todos los males en un artículo de la CNN del 2019 muestra que casi el 68% de las personas más ricas del mundo se hicieron a sí mismo. Esto incluye a Oprah Winfrey, una mujer morena nacida en la pobreza que subió de rango para convertirse en una de las estrellas de televisión mejor pagadas del mundo. El fundador de Starbucks Howard Schultz creció en una vivienda subsidiada para los pobres, el fundador de Forever 21 Don Monsoon trabajó como conserje en una cafetería cuando se mudó de Corea a Estados Unidos y es seguro asumir que todos ellos pasaron por un sistema educativo que no les hizo ningún favor. Cuando se trataba de educarlos en administración financiera entonces que saben todas esas personas que tú no sabes primero que hay una gran diferencia entre ganar dinero y hacer dinero. Y mientras esas personas hacen dinero tú trabajas muchas horas y sacrificas tu salud, tu sueño y tu tiempo solo para ganar dinero. Nuestras escuelas han arraigado en nosotros que para sobrevivir necesitamos dinero y para tener dinero debemos trabajar por lo que el único propósito de tu educación es conseguir un trabajo de todas las formas imaginables. La pobreza es enseñada y se transmite en las escuelas. El sistema educativo no te enseña sobre el dinero cómo hacerlo, tampoco te enseña cómo ser un jefe, solo te enseña a ser un trabajador. El sistema escolar nunca te enseñará sobre el dinero. El sistema escolar fue diseñado para enseñarte a ser un empleado que es importante o un doctor o un abogado o sea un especialista, pero nunca sobre el dinero. Robert Kiyosaki enséñale a tus hijos que el éxito no está ligado a la educación. Obtén una educación porque ser tonto no es una buena idea, pero no importa cuántos títulos ganes nadie te prometió un jardín lleno de rosas. Las escuelas no te enseñan el valor de tomar un riesgo de apostarte a ti mismo o cómo crear un negocio haciendo lo que te apasiona la falta de autonomía y el plan de estudios extremadamente obsoleto solo atan aún más incluso a los más ambiciosos. En este círculo de pobreza cualquier profesión que no promete un cheque de pago, está mal vista y terminas viviendo tu vida persiguiendo el dinero en lugar de hacer que trabaje para ti. Muchas personas son adictas a ese cheque de pago, tienen tanto miedo de aventurarse por su cuenta y no tener la seguridad de ese cheque. Los ricos saben que están intercambiando tu tiempo por dinero y cuando lo haces solo hay una cantidad limitada de dinero que puedes ganar en un día. Supongamos que te pagarán por ahora incluso si trabajaras las 24 horas del día por 18 dólares la hora nunca podrías ganar más de 432 dólares al día y hablando de una manera realista si trabajaras 40 horas a la semana a 18 dólares por hora te tomaría 26 años ganar un millón de dólares. Esto sin deducir impuestos o gastos de vida y no teniendo en cuenta la inflación lo que haría que tu dinero fuera menos valioso. Entonces ahora que comprendes el valor del dinero de cómo lo cambias por tiempo y puedes ver el problema con el sistema educativo como te ayuda a ti esto. Una persona trabajadora normal que vive de cheque a cheque la educación financiera es suficiente para sacarte de este ciclo no porque la pobreza no solo se enseña. Sino que se impone cuando estructuras una jerarquía obtienes ganadores y perdedores y eso puede volverse muy empinado de modo que los ganadores se lo llevan todo y los perdedores no tienen nada. El 1% de los de arriba tienen más riqueza que el 90% de los de abajo según el Centro Nacional para el Análisis de Políticas de Estados Unidos. Casi 10 millones de familias perdieron sus hogares durante la crisis de vivienda resultando en una segregación de barrios en las ciudades, y a quien ayudó el gobierno estadounidense con 700 mil millones de dólares a los bancos. La familia estadounidense promedio gana alrededor de 54 mil dólares anuales pero las deudas promedio de las tarjetas de crédito de un hogar es de 16 mil dólares aquellos con una hipoteca tienen más de 176 mil dólares aquellos con deudas de un automóvil 29 mil dólares y aquellos con préstamos estudiantiles más de 50 mil dólares y sin embargo los estados unidos gastaron 725 mil millones de dólares en su ejército durante el 2020 el año de la pandemia dejó sin casas a millones de personas todas estas cosas se están acumulando en tu contra y tú lo sabes pero no puedes evitar ganar dinero y tomar préstamos para vivir una vida más decente con una cantidad agobiante de deuda y sin dudarlo al final del camino encuentras escape en el alcohol, la comida rápida y los cigarrillos. Todo lo cual te lleva a una tumba prematura y porque no conoces algo mejor te pasarás el mismo estilo de vida a tus hijos parece que no hay una luz al final del túnel a donde puede decir desde aquí cómo puede salir de esta trampa. El gobierno no te va a ayudar y ningún fondo de asistencia social tampoco lo hará. El primer paso es educarse a sí mismo. Esto no significa obtener un montón de títulos e ir a una universidad prestigiosa, aunque eso también puede ayudar. Significa enseñarte a ti mismo cómo es que funciona el dinero, aprender sobre los mercados financieros y cómo invertir y crear una cartera de inversiones. Retamos a cualquiera que haya llegado a esta parte del vídeo a que haga lo siguiente. Toma estos cuatro temas negocios, ventas, naturaleza humana y dinero. Lee todos los libros por encima de 400 reseñas en Amazon que tengan cuatro estrellas o más. De estos cuatro temas por dos años trabajan duro y vuelve a este vídeo dentro de dos años, bueno de hecho ni siquiera vas a volver porque te vas a olvidar de ello porque estarás aplastando el mercado laboral, el mercado recompensa a las personas que trabajan más. Que se mejoran esto ya está comprobado, bueno esto no significa que serás millonario en dos años, esto es lo que significa tu valor del mercado está aumentando y alguien puede ofrecerte algo muy especial en los próximos dos años. El segundo paso es el cuidado personal, esto significa mantener una buena salud mental y física, los alimentos que comes y tu estilo de vida impactan directamente tu motivación para trabajar y tus gastos. Cuanto peor mantengas tu salud, cuantas más deudas médicas acumuladas. El tercer paso es evitar endeudar temas en este momento era la gallinita de los huevos de oro para las compañías de las tarjetas de crédito y una vez que tengan deuda salir de ellas se convierte en un infierno. Paso número 4. Encuentra un trabajo extra. Mantén tu trabajo diario para obtener una fuente estable de ingresos y comienza algo por tu cuenta que te dé un poco de dinero extra. Crea un curso en Internet. Trata el diseño gráfico independiente. Proporciona servicios de traducción o enseña tu lengua nativa a los niños de tu colonia. Si tu excusa es que no tienes el tiempo para hacerlo toma ese tiempo de tus maratones de Netflix o de las horas que te la pasas en tu teléfono y dedícale dos horas al día a este negocio secundario. A ese trabajo secundario analiza lo que haces en tu tiempo libre. La gente siempre dice que no tiene tiempo libre y bueno, si, sí, si lo tienes y desglosarán cuánto tiempo pasan viendo la televisión, cuánto tiempo pasan jugando ese videojuego, cuánto tiempo pasan haciendo cosas que no tienen importancia y tomaron todo ese tiempo y lo canalizará hacia el negocio que quieren. Crear saldría en adelante. El objetivo es hacerlo crecer para que algún día puedes dejar tu trabajo actual y comenzar a trabajar para ti mismo y trabajar lo menos posible mientras sigues ganando más que suficiente dinero para poder vivir una buena vida. El paso número 5 es sigue aprendiendo la educación no se detiene cuando comienzas a trabajar y es este concepto erróneo el que impide que muchas personas crezcan cuando aprendes comienzas a crecer más que tu trabajo y las circunstancias lo que te obliga a buscar cosas más grandes y mejores no será fácil. Pero con unas cuantas semanas de tomar las decisiones más difíciles cambiará tu forma de pensar y te permitirá salir del ciclo de la pobreza y vivir la vida que siempre ha deseado. El ciclo de la pobreza está aquí para quedar y si quieres salir de él tú tienes que tomar la iniciativa si estás listo para embarcarse en este viaje escribe estoy listo y como pilón del día de hoy te decimos esto dentro de cinco años estarás donde estás gracias a los libros que lees a los vídeos que ves a los canales de YouTube a los que estás suscrito y a las personas que conoces. Presiona el botón de suscripción para obtener más contenido educativo y motivacional de nuestro canal. Comparte este vídeo con alguien que crees que lo necesita y gracias por ver este vídeo. Recuerda imagina, visualiza y crea. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el